Buenos días, Fermín. Buenos días. Buenos días. <ríe> buenos días. Francis, Yerjan, Carolina y todos los amables televidentes que siguen este espacio, para mí siempre será un privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias, Fermín. Y nosotros también. Mira, en, eh, de primera mano, recibieron finalmente el presupuesto de, de parte de la alcaldía. <coughs> ¿Cuál será el proceso ahora? Bueno, tú sabes que Está contemplado que después que, el, que la pieza sube a la, a la sala, pues esto va a comisión y es la comisión que ahora debe de trabajar, conocer, hacer informe para que el consejo determine ¿verdad? Su, su aprobación. Pero eh, es bueno resaltar que el, este mismo año, en enero, yo vine por aquí para debatir o, o hablar del presupuesto de este año, 2021. Sí. Y hablábamos en ese momento de, de que no se cumplió con las fechas establecidas para fines de, de entrega del presupuesto, lo que limitó que el Consejo hiciera esos informes, esos análisis, en el tiempo que establece la ley. Este año eh, se repite eh, la misma historia, eh, ya que recibimos el presupuesto el día, el día 7 de este mes de, de diciembre y no tendremos el tiempo, eh, de acuerdo a la experiencia que uno tiene, no tendremos el tiempo necesario para fines de hacer esos análisis como manda o como, como debería de ser, para fines de aprobar el presupuesto del año 2022 antes de finalizar el año, lo que quiere decir que es muy probable es muy probable que esta pieza sea aprobada por el consejo después de terminar el año, o sea, ya en enero. Y lo digo esto porque ya hoy estamos a 9, eh, eh, la comisión incluso ni siquiera se ha reunido por la cantidad de operaciones que se producen en este mes de diciembre y entonces conocer toda la pieza eh, conlleva su tiempo, ¿sabe? hacer un análisis, cuadrarlo, rendir un informe, pues conlleva su tiempo, que la ley establece que son eh, unos 60 días, exactamente. Fermín, eh, como regidor, me gustaría escuchar, eh, de alguna forma, haces la denuncia de lo que se está dando en torno al presupuesto, de que no se va a hacer, no va a ser de manera regular por un asunto de tiempo y de no presentarlo con anticipación. Yo yo yo digo esto eh, de acuerdo a la experiencia que uno sí. tiene por el, por el análisis. Y por ¿sabes? los tiempos, lo, están Porque, arriba los por, tiempos. Exacto, estamos encima ya de, estamos finalizando como ya que estamos dice el año, entonces es eh, un tema. Desde tu punto de vista y de la, de, de la aplicación del presupuesto, ¿podrías hablarnos de las obras eh, prioritarias o cuál es el enfoque que tú entiendes que debería de dársele a ese dinero en base a las necesidades que tiene San Francisco de Macorís? Muy buena tu pregunta. Eh, exactamente en el mes de agosto, yo envié una comunicación eh, al, al presidente de la sala. ¿Cómo es el nombre del presidente? Niqueuri Mairelli Faña. Ok. Y al, al alcalde, Siquio NG, porque nosotros recibimos un mensaje vía WhatsApp, donde se nos pedía que las, los temas que nosotros consideráramos que se debían poner en el presupuesto para el año 2022, pues que lo trabajáramos y que lo lleváramos a la parte que estaba trabajando el presupuesto, que es el, el departamento de presupuesto, la, la parte financiera. Y yo envié una comunicación en ese momento con un sinnúmero de puntos y de quejas, diciendo que no era posible que esto se manejara de esta manera, porque se supone que el presupuesto debe obedecer a un plan estratégico de la institución y un plan de desarrollo que lo elabora el Consejo de Desarrollo eh, Municipal. Entonces, si nosotros no conocemos cuáles son esas líneas estratégicas a las que nosotros debemos darle prioridad, a las que debemos ponerle atención, si no conocemos esa línea, si no conocemos ese plan, cómo es que nosotros vamos a elaborar una planificación operativa anual o un POA, para nosotros darle respuesta a esa línea, tú sabes que en el POA lo que se contempla son las actividades, los insumos, y esos insumos tienen un precio y conlleva un valor que finalmente es lo que Ahora, establece el presupuesto. 30. Una cosa, eh, eh, Fermín, tengo que uh -huh. advertir que el Consejo tiene la facultad de evaluar la propuesta de la alcaldía. La alcaldía es la que tiene que tener... Bien, bien, bien claro cuáles son los compromisos en, el pre, en lo que es el plan de desarrollo municipal o en lo que tú mencionas del consejo uh -huh. y cuáles se acogen a ella porque el consejo tiene la facultad de evaluarlo y de sancionarlo cada año correcto pero de ahí a la planificación, ustedes tienen entonces un capítulo en la que entraría la opinión de los regidores porque sé que son políticos, tienen, tienen gente detrás y, y, y representan eh, a la sociedad en los distintos sectores en los que ustedes se mueven. ¿Tienen ustedes, los 13 regidores, proyectos o necesidades que deben plantearlo ante el alcalde y ante ese presupuesto? Es que todos, todos vamos a tener compromisos, porque nosotros somos políticos, eh, todos queremos que en nuestras distintas comunidades a las que representamos se solucionen esos problemas que nosotros sabemos que existen. Ahora bien, nosotros no podemos de manera particular darle respuesta a problemas particulares. Debemos siempre de pensar de manera colectiva y que los recursos que nosotros manejamos como, como ayuntamiento pues, sean eficientizados viéndolo desde una sombrilla, como un plan de desarrollo y un plan estratégico que debe tener el ayuntamiento y entonces de acuerdo a ese plan estratégico esas líneas estratégicas darle respuesta con los presupuestos porque eh, cada quien eh, ve los problemas de su óptica y entiende que debe darle prioridad a su problema pero eso no obedece a una planificación yo eh, solicité eh, en el departamento de recursos humanos antes de enviar la comunicación, ¿cuáles habían sido las capacitaciones que se habían dado en esta gestión? Buscando precisamente si se había dado una capacitación del plan estratégico en el ayuntamiento. Y adivina qué, nadie conoce el plan estratégico del ayuntamiento. Eh, me comuniqué con, con el licenciado Freddy Martínez y entonces Freddy Martínez me envió el plan de desarrollo eh, municipal. Eh, cosa que en el ayuntamiento todos los empleados desde de, de el más alto hasta el más bajo nivel deberían conocer cuál es la planificación cuál es el plan de desarrollo que tiene San Francisco de Macorís para saber cuáles actividades se tienen que contemplar en una planificación operativa anual o en un POA y entonces de ese POA que salga el presupuesto de cada año. Perdón, Yerjan, yo sé que tú vas a hacerle una pregunta, pero en ese mismo tenor uh -huh. pero los regidores sí lo conocen el plan, los 13. Eh, nosotros, conocemos, sería, eh, nosotros conocemos... Que existe el plan, pero, no lo pero en detalle o sea, no ¿Cómo lo se trabaja así? Bueno, Yo estuve en una ocasión, eh, Fermín en la sala, me, me encontré por casualidad cuando estaba tratando un tema de una urbanización por ahí que el técnico que tiene el consejo presentó y dejó unos ejemplares en el ayuntamiento Sí, a modo, pensé, de un, a modo de un brochure, algo que... Pensé es, que eso era básico en... Pero eso no en, se trabaja en así. La pro, en, la, en la entrega de, del documento. No, no, no. No, no, no Nosotros, no, nosotros no, no lo hemos socializado, okay. porque el tema es que si hay una, un documento de este nivel, debe de dársele la socialización a todos los empleados del ayuntamiento, porque a veces tú, tú ves... Eh, un conserje quizá no, no tiene mucha relevancia en darle cumplimiento a lo que es el plan. Y en gerencia, o lo que hemos tenido la oportunidad de dirigir instituciones, sabemos que la persona que limpia, la persona que abre la puerta, la persona que, que sirve de seguridad, esa persona tiene un rol de importancia para fines de lo que es el desarrollo de una institución. Fermín, el, ustedes... Se juramentaron el, el. 24 de abril. 24 de abril del año 2020. 2020. Es decir, que al 24 de abril del año entrante van a cumplir dos años. Dos años. Hay una parte del presupuesto del año 2021 que, evidentemente, fue aprobado por. O sea, el presupuesto que se está ejecutando actualmente. Fue aprobado por ustedes en diciembre del año pasado, ¿verdad? Eh, bueno, en enero se aprobó, exactamente. Bien, se aprobó en enero, pero es un presupuesto que pasó por la mano de ustedes y que no fue dejado por ningún otro alcalde en ninguna otra. Cor es eh, eh. correcto, es correcto. Muy bien. Eh, aclarado entonces esto, le pregunto: ¿cómo va la ejecución de ese presupuesto de, de este año? Tú sabes que el año... Voy a hacer un poquito de historia. Uh -huh. el, año, el presupuesto del año 2020... Sí, eso es bueno. Hay que hacer historia siempre. Sí, poner el, a la gente en contexto. El presupuesto del año 2020 no tuvo una ejecución como tenía que darse por el tema de la pandemia. Claro. Un año irregular. Es entendible. Un año irregular que todo el mundo entiende lo que sucedió este año. Y entonces, una cantidad de obras que eran del año 2020... Eh, incluso compromisos que se hicieron con el presupuesto participativo, no se pudieron cumplir en el año 2020 y pasan al año 2021. El presupuesto de este año ha tenido, igual que el año 2020, dificultades para fines de, de ejecución. Dificultades que quien tiene que venir aquí a, a explicarla debería ser el alcalde, porque nosotros, de hecho, como Consejo de Regidores le exigimos al alcalde eh, el tema del cumplimiento de, la, de las actividades que están contempladas en el presupuesto del año 2021. Pero eh, el alcalde es muy tímido a la hora de, de hacer ejecuciones. Eh, tiene Perdón, que, eh, Fermín, cuando te refieres a que es muy tímido, vamos a por ejemplo, a Por ejemplo, yo te pudiera decir qué ha pasado con el mercado de aquí de San Francisco de Macorís, que, de, que a esta fecha, el año pasado, ya teníamos un inicial que el gobierno central le había facilitado para iniciar la reconstrucción del mercado. Pasó el año 2021 completo, ya este año no hay eh, forma de... Los 70 millones son los famosos 60 o 70 millones. Bueno, eh, una partida inicial. Ah, no, no, hay una partida inicial que está en cuenta de banco, que son 25 sí, millones. a los 25, 25 millones. Sí, 25 millones. Eh, sí eh, hay un proceso de, de, de aprobación o documentaciones ya en mano es la otra parte que se, que se ofreció. Pero, por ejemplo, esa obra, es una obra que todo el mundo sabe en San Francisco de Macorís, que se, que se contempló que se iba a reconstruir el mercado de aquí de San Francisco de Macorís. Y una cantidad de obras más que están contempladas incluso en el presupuesto participativo que no se le han dado salida. Fermín, hay algo que tú expresas, eh, que quien debería de dar estos detalles de qué ha pasado con, con, esa, con esas obras y ese dinero presupuestado para invertirlo en San Francisco de Macorís, en diferentes correcto. comunidades, en las necesidades que ya fueron aprobadas. Por el tema de la pandemia, y demás no, no pudo ser cuando debió ser, pero ya hemos salido, si se quiere, de este proceso, o sea, estamos en la normalidad. Sí, Qué bien se hubieran podido ir aplicando y haciendo los trabajos. Tú como regidor, como fiscalizador, como observador, dentro de las gestiones que se hacen en el ayuntamiento municipal, debes conocer y manejar la información en ese sentido de por qué no se ha hecho, qué respuestas han tenido del alcalde. Alguien eh, nos comentó que hay una cantidad de dinero importante en el ayuntamiento, nos habló de 100 millones, no voy a... Son, nos lo dijeron así, ¿verdad? <risa> Salió a relucir ese tema en la, eh, exacto. en la sesión pasada. Ah, bueno. Entonces me gustaría escucharte en ese sentido, si sabes la cantidad de dinero que hay en el ayuntamiento de obras que no han podido realizarse, ¿Y qué va a pasar? La, la cantidad exacta no te pudiera dar un monto, pero bueno. sí sabemos que hay más de 100 millones de pesos en cuenta. Ok. Eh, el alcalde, sin necesidad de, de defender lo que uh -huh. ha querido también, uh -huh. es que hay problemas que están contemplados en el presupuesto del ayuntamiento, pero él ha querido que el gobierno central eh, le dé un apoyo y entonces esperando respuesta okay. del gobierno central ha habido un letargo y entonces ya no, ya se no se ha ejecutado, no. ha ejecutado lo que tiene que ejecutarse en el presupuesto de San Francisco de Macorís. Entonces, en este sentido, parte de ese dinero que está en la cuenta de banco es el dinero que le aportó el gobierno central para la construcción del mercado municipal. Correcto. Eh, Fermín, ustedes como fiscalizadores, que es básicamente la función de ustedes, además de legislar para el municipio, hacen las veces de fiscalizadores. ¿Se está fiscalizando, número uno, eh, si se está llevando a cabo el sorteo para las obras? que de acuerdo a una información eh, del colegio, eh, del CODIA, ¿verdad? Eh, no se están haciendo los sorteos eh, para entregar las obras y además la, las obras que se están llevando a cabo, eh, ¿se están fiscalizando que la calidad con la que se, está, que se están haciendo, si realmente son necesarias y todo lo demás? Bueno, eh, eh, básicamente en la parte de los sorteos, Uh -huh. eh, en mi caso particular lo que le doy seguimiento es que se cumpla con la ley 340-06 Que es la ley de compras y contrataciones Tú sabes que hay metodología de cómo hacerlo eh, Si, si esos procesos se cumplen con la ley 340 y se suben al portal Pues por ahí es que nosotros le damos seguimiento En la parte técnica de la, de la calidad de la obra eh, Y los presupuestos que se llevan esas obras Pues nosotros no somos ingenieros, hay comisión donde sí hay ingenieros que, que son los que le dan seguimiento a estas, a estas ejecuciones y son los que pudieran rendir un informe más detallado de la, de la calidad o el, o el gasto de esas obras. Nosotros lo que sí vemos es que estas, estos procesos cumplan con la ley 340 106 el reglamento 543.12 y el decreto 15.17. Discúlpame, pero no, no me quedó claro, ¿se están haciendo o no se están haciendo los sorteos? Se hacen sorteos. Pero eh, tú sabes que se están ejecutando una cantidad de obras que vienen del año pasado, que se sortearon en la gestión pasada. Bien, pero en, en ese sí. caso se sortearon. Eh, Estamos ese, hablando de en, las obras. En ese caso obras. se sortearon, sí. La, se está cumpliendo con la ley, pero no con un sorteo como se hacía en la gestión pasada. ¿Y, ¿Y cómo, cómo se está, está cumpliendo con la ley si no se está haciendo Va, como vamos a no, no, no, no, porque aclarar, hay, si hay metodología no de cómo hacerlo, uh -huh. de acuerdo vamos, a, la a la ley 34106. Sí. Sí. Eh, hay un sorteo, eh, hay comparaciones. Déjame explicarte primero que la ley 340 contempla cuatro, cuatro procesos, ¿verdad? Okay. La compra directa, que es cuando hay una... Emergencias. No, no. La compra directa es cuando el monto no excede okay. los cientos y algo de miles yeah. de pesos. Uh -huh. Hay una compra menor que conlleva unos ciento y tanto a un millón y algo. Sí. Hay una comparación de precios que es cuando ya tú tienes un proceso un poquito más de, de, de, de dos millones, tres millones de pesos. Y a partir de ahí entonces empiezan lo que son las licitaciones públicas. Uh -huh. Entonces, eh, esta metodología de sorteos eh, es como tú agarrar una, un, una tómbola, ¿verdad? Y, y poner todos los, claro. los oferentes. Los oferentes Exacto. Exacto. Pero si, la, si los procesos que se están ejecutando son comparaciones de precios, entonces tú tienes que irte a lo que es una comparación sí, de precios. Pero, precio. pero vámonos específicamente a la parte profesional de los ingenieros. Sí. Que, yo, que antes veíamos que en el salón de actos del ayuntamiento citaban a los ingenieros, uh -huh. se hacía el, el sorteo de obra y todo el mundo lo podía sí, por, ver. Porque en y ese, se veía ahí de manera Porque en ese momento lo que se hacía era que se agarraba un lote de obras uh -huh. y entonces el lote de obras pasaba lo que era el monto de lo que era una comparación de precios, entonces iba a sorteo. Correcto. Y ahora no hay de esas Ahora obras. esas obras Son o es, o, exacto. Son comparaciones bueno, de precios lo más que se ha hecho. Esto quiere decir que el trabajo que se está haciendo en la alcaldía es, es muy tímido, como Exacto. tú decías. Entonces, pero, es, es, pero yo lo, lo dije al principio. Sí, pero entonces, eh, entonces el, ahí comparamos. El tema de ejecución de obra, el alcalde ha sido muy tímido este año y nosotros lo hemos dicho en la sala, y te dije que parte de esa timidez es lo que se refleja en la cuenta de banco teniendo tanto dinero. Que según algo de lo que tú dices es porque está esperando el apoyo del gobierno. Eh, para... Bueno, la, la... Cuando te refieres a apoyo, ¿a qué dices? La parte específica del mercado municipal. Porque, ¿Solo en ese? Eh, eh, sí, sí. Eh, este y una parte del, del camino al vertedero ¿Y las demás ejecutorias? Porque son muchísimas Pero, mi amor pero, pero Yo creo momentito. que tú eres diplomático cuando dices tímido Es que la parte ejecutoria yes. del ayuntamiento La tiene la administración del ayuntamiento sí, Nosotros, momento. mira, el artículo 52 de la ley 176-07 uh -huh. Nos dice específicamente Que nosotros en ningún caso debemos De incurrir en la parte administrativa, que es la alcaldía sí. Nosotros somos los fiscalizadores, fiscalizadores de la parte administrativa sí, Pero sí. Una pregunta, eh, la información que había dado aquí el propio alcalde Es que el camino al vertedero está siendo intervenido por obras públicas Si está siendo intervenido por obras públicas eh, No tiene nada que ver con el ayuntamiento que es una, eh, un, una institución descentralizada me, me, ¿Alguien me puede explicar quién está trabajando en el vertedero? Si es el ayuntamiento o es obras públicas Te digo Se contempla un desembolso en el presupuesto del ayuntamiento Para fines de, de mantenimiento al camino del vertedero, ¿verdad? Sí Se contempla en el presupuesto Sí, claro Pero el alcalde decide, en una de esas visitas que, o esos encuentros que él tiene con el presidente Pedir ayuda para fines de que le ayuden a. Que está muy bien Eso está muy bien, hasta ahí lo vemos bien Sí entonces, Obras Públicas le facilita unos camiones uh -huh. para fines de, de hacer este trabajo y la ejecución que tú tienes en el presupuesto se queda ahí. Si se hace por el ministerio. Pero entonces, eso, ¿eso luego le va a parecer a él como una irregularidad si le hacen una auditoría de la Cámara de Cuentas, por ejemplo? Eh, no, porque tú tienes una justificación. Ah, pero por y eso. Y el dinero pero, no debe el, el es el ese ese estar ahí. Pero si está documentado. Pero no, porque el pero, dinero no está. No, está bien, pero me refiero a que ese dinero que debió ser destinado para esa obra no no, no. no lo fue. ¿A dónde va ese eh, dinero? ¿Se devuelve al Estado? ¿A queda, a queda, Estado? Que Queda en la cuenta de banco. Entonces tú haces una. Reestimación Reajuste. de presupuesto para el año que viene ah, sí, okay. sí, Y Fermín, se, se contemplan en, en los ingresos de este año Fermín, eh, te hemos escuchado eh, Yo sé que te limitas a decir Lo que has escuchado del alcalde En el sentido de, de la timidez de los trabajos Y ha citado reiteradas Ocasiones acá En esta entrevista, el tema del mercado municipal Y del vertedero Que es lo que ha hecho Que no se, que no se estén haciendo ejecutores Pero yo te destacaba que sí tenemos muchis, Muchísimos eh, casos y cosas que resolver que están en un presupuesto ya aprobado para las diferentes comunidades de San Francisco de Macorís hoy estamos a 9 de diciembre sin contar con dos fines de semana largo que son estamos hablando de alrededor de seis días quedan unos 10 días del año sí, prácticamente bueno. sí, sí. desde el punto de vista laboral de laboral. lunes y viernes entonces, ¿ya ¿qué va a pasar con esos, esas obras aprobadas, ese presupuesto de este año, llevarlo al eh, año que viene? O sea, eh, en ese sentido. Ahí el alcalde, de, asumimos, porque uh -huh. no podemos dar todavía una Exacto. opinión acabada, de que esas obras no ejecutadas en este año deben de estar contempladas en el presupuesto del año 2022, el cual nosotros vamos a conocer en estos próximos días, porque tenemos dos días que lo recibimos en la sala. Debe ser así. Y debe dársele cumplimiento a, a lo que es la parte del presupuesto participativo, que también esas obras tienen que estar contempladas, eh, las que no se ejecutaron para el año 2022. Correcto Fermín correcto. Eh, ¿Tú vas a hacerle una pregunta? No, no, no Ah, ok, no, mira Quiero presentarle esto a Fermín Que no sí, se que nos vaya Está muy culebro Sí, no, pero Está muy diplomático no se le va, Sí, pero no se le va a ir tan fácil Con nosotros a Fermín Acá, mira Nos envían este video de... <risa> No, no, para nada para Yo lo nada, que veo es que Él se está riendo mucho No sé por para qué. qué Para nada, para nada ¿Tú estás, tú estás ayudando al alcalde No, no, no Lo que pasa es que Lo justo Ah, ok ¿A ah, justo Sí, sí, pero, sí Preguntita, a ver si Miren, atención y escúchanos bien, Fermín, a ver, puedes pasar el mensaje al alcalde. Oh, Esto es de la comunidad de la Ribera del Calla, por allá ha estado sí. Siquio, el Indri, supuestamente que va a trabajar. Nosotros fuimos por eso. allá también. Ah, bueno, sí. ustedes fueron, yo hasta también fui con Siquio por allá. Dice Katherine, hola, buenos días, es de la Ribera del Calla. Estamos, esta comunidad está cansada Ay, ya de sí. esta situación. No podemos cruzar por el motivo de las aguas negras. No tiene circulación, ¿por qué no la limpian? Estamos cansados de ir al ayuntamiento y el síndico no hace nada, no aguantamos más el síndico que deje el cargo porque le queda grande, Ay, dice Dios ella. Mío. Atentamente, a esta comunidad. Y dígale al fiscalizador que esta obra está aprobada y no se ha resuelto. Eso no es ni el eso, mercado eso, ni eso. es el vertedero, a eso era que me refería, sí, cosas como Esas Monica. son parte de las cosas. Yo. Hace aproximadamente seis, siete meses estuve por allá, incluso con el mismo alcalde. O ¿Seis, siete meses estuvo por allá con el alcalde? Fuimos por allá a ver, porque es un problema no, enorme. No, se, se, se observa eso ahí. Es, el eso, es, eso es algo que el que vive ahí no te solamente sirve. puede explicar. Pero está en presupuesto esa obra. Está en el presupuesto, pero adivina qué. ¿Qué pasó? El alcalde quiere que, que Lindri, su sí. amigo Cava. Olmedo Cava, le ofreció que le va a solucionar ese problema. Entonces está esperando que le solucionen ese problema pero así mientras tanto es. pero y cómo va pero así, mientras, ¿cómo mientras la ponen tanto el presupuesto? mientras tanto la, la comunidad está sufriendo un problema enorme ahí no, o sea no, que la, tú, tú tú el alcalde que quiere que, la, eh, que, que, que, que el gobierno central le resuelva no, los problemas que él tiene que resolver nosotros tuvimos por allá y vimos que es un problema eh, enorme y a esa persona que envía el mensaje Decirle que yo sé de primera mano, porque yo estuve por ahí, sí. y sé lo difícil que está esa situación. Eh, es el mismo caso de una parte ahí en el 27 de febrero, eh, que sí. es donde tú doblas por aquí, que, que en la calle 27... Ahí en el puentecito. En el puentecito, ahí sí. donde tú doblas. Nosotros presentamos hay, esa denuncia. Que hay un denuncia. badén ahí también terrible, pero me parece que eso se está en proceso. Pero mira que está con, en proceso, el, con ese dato de, de la solicitud al INDRI... Lo que recuerdo escuchar, me parece del mismo sitio, es que la, la envergadura del problema y la cantidad de dinero que se lleva no sería posible para el ayuntamiento hacer el trabajo que conlleva porque no solo es esta partecita sino que va desde cruza varias como comunidades. Lo que se está viendo es darle una solución eh, más ampliada. Eh, porque el ayuntamiento pudiera palear el problema, pero, claro. en, el, pero en el tiempo eh, volver el problema. Entonces Darle el está, mantenimiento se está dame. buscando. Eh, yo te lo digo porque por lo que escucho, no porque sí. he participado en ninguna reunión ni ningún compromiso. Sí. Pero, pero pero eso eso conllevaría Fermín un levantamiento amplio por parte del INDRIT. Eso eso es, conllevaría una el, licitación amplísima, porque imagino que el departamento de ingeniería el departamento de ingeniería del ayuntamiento ha trabajado ya. El levantamiento Pero por lo menos limpiaron lo que Pero se refiere Pero ciertamente, eso. ciertamente... ¿Están los cuartos ahí? ¿Por qué ciertamente, ahí... Eh, eso es un problema que hay que resolverlo sí o sí. Vamos Entonces, a resolverlo. Eso es, eso es un problema bueno. que hay que dar resolución. No, no, por favor, veremos... alcalde, por favor. Deje de estar a esperando hacer? que le vengan a resolver los problemas de allá porque fue, fue por usted que votar, lo, votó la gente. la gente. Lo votó por el medo. Eh. Ni votó por, bueno, la gente votó por Abinader, pero la gente no votó por Olmedo. Entonces, atención, alcalde, fue por usted que votaron. Y ahí hay. Está si está, el dinero viendo el de se si sí, está viendo el bueno, programa, se pone bravito. Si yo está viendo el programa, se pone bravito. Que se ponga bravito no, no es una cuestión que a mí me pueda interesar. Porque es que imagínense ustedes, ¿cuántos chinos hay? 7 mil millones de chinos, chinos. No, en la población mundial, somos 7 mil. Ah, millones. sí, somos 7 mil. La población mundial es que hay como 3 mil millones de chinos, de más o menos. Más o menos, no sé, voy a buscar ese dato que no me hablan. Pero, pero, Entonces, pero, hacer... pero nosotros, nosotros decir también que, de que nosotros peleamos porque haya una debida ejecución del presupuesto en el ayuntamiento y a veces nos quejamos cuando vemos que se, ah, no, que se incurren sí. en algunas reparaciones o en algunas obras que si bien son necesarias pero no son prioridad, como Eso. es el caso de la. la Avenida y el libertad, arreglo del parque de aquí frente a Telenor. Eh, yo prefiero, sí. por ejemplo, que el presupuesto de esas obras eh, vayan en auxilio de esas comunidades, como esa joven como que debe mandó ser. ese video ahí, y que se le dé respuesta eh, a esa pregunta. rompiendo mi, la libertad y arreglando el parque. Mi, frente a, mi amiga también. Catherine ahí, ¿verdad? Eh, bien, Saludos para allá. Eh, muchísimas eh, gracias. Aclaro, aclaro. La población de China al 2020 es de 1.400 millones de habitantes. Imagínense ustedes, 1.400 de chinos que no me hablan no creo que me vaya a afectar que un dominicano sí, pero no si me yo estás aquí tú lo no conoces no esos chinos dominicanos el no alcalde el alcalde el alcalde un un hombre razonable. Y en la India hay mil y pico de millones de gente que tampoco me hablan, tampoco creo que me vaya a afectar ya, ya. que un dominicano La mamá, población de hablar. mundial, el último dato que había es de 7 mil millones. Sí. No sabemos en cuánto está ahora, pero sí, Fermín, decirte ah, que hay varias, varias comunidades que nos están escribiendo por un asunto de tiempo, no te lo vamos a poder sí, leer. Al menos sí, te claro. quedas aquí para que los escuches. Y nosotros te agradecemos la visita eh, ya para enero. Y las próximas fechas, pues, debes de venir acá para que continúes informando lo que se está dando y pasando, tú como fiscalizador, como regidor, en el Ayuntamiento de San Francisco. Ya, ya de después de, de discutido, de Exacto. visto de visto el presupuesto y nosotros rendir un informe, pues, entonces, eh, valdría la pena volver aquí claro. y hacer las indagatorias o las la aclaratorias del lugar. Muchísimas Buen, gracias, Fermín Sánchez. nosotros